Pastor, Dios lo bendiga. Soy el hermano Henry de aquí de Venezuela, que Dios lo bendiga en grande, Pastor. Ella tiene una fisura en el brazo y también ahorita tiene mucha tos. Pastor, ya, usted oró por mi madre, bueno, el, el, Dios hizo la obra y a mi mamá está mejor gracias al Señor. La gloria y honra se la damos a mi Señor Jesucristo. Gracias, Pastor. Gracias. Dios lo sigue con mando de bendiciones.